No, ese parque que aproximadamente tiene cuatro meses parada la construcción y este es el parque que los, los residentes de la villa siempre se recrean, los niños, y es un colegio que ellos venían y hacían sus actividades deportivas en el parque. Y es, bueno, allá antes había una cancha para jugar voleibol también. Así lo expresaron residentes en la Villa Olímpica de esta ciudad. Donde aseguran el cabildo local mantiene paralizada la reconstrucción del parque recreativo de la zona. Vino a principio de Navidad a ofrecer de para que su parque lo iba a poner lindísimo. Y nos pasamos la Navidad con un chaco de algo. Yo fui una vez que me caí tres veces ahí. Yo no soy como los camineos, que, que hay como unas latrinas que nos sirven. Porque aquí no sirve, mira cómo está esto. Podía estar así o no podía estar así. Podía estar un poco más arreglado, ¿verdad? Porque nosotros no, no lo merecemos. Porque somos de aquí de San Francisco de Macorís, necesitamos la área como va. Aseguran que desde el pasado 2017 iniciaron la remodelación y hasta la fecha se mantiene en la misma situación. NTN, Joanny Paulino.